Bueno, vamos a realizar el sorteo correspondiente a este mes de noviembre de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacase, eh, bueno, con 10 bolsas de comestibles. Buenos días, Zuli, ¿cómo anda. Buenos días, buenos días, Darío, audiencia. Acá estamos, como todos los fines de mes, con el sorteo para los socios. Este, penúltimo a... sorteo del año. Penúltimo sorteo del año, del año. Se vienen tantas actividades lindas para, para el mes de diciembre que, bueno... Vamos terminando noviembre con el sorteo y después se verá. Bueno, ya le vamos a contar en, en algunos minutos de lo que va a ser la fiesta anual también que se viene. Sí, también, también hay mucha expectativa sobre eso. Está muy bien encaminado, estamos esperando, ansiosos que llegue esa fecha. También van a haber sorteos, estuvimos hablando acá porque se van a hacer los sorteos especiales de Navidad. Eh, cerca del 14 o 15, más después daremos bien la fecha como es con unas canastas, como siempre, mejoradas con cosas navideñas. Y acá Eddie puede decir algo más de, de, de algunas otras cositas que se van a dar. Bien, bueno, a ver Eddie, buen día. Ya, buenos días. Sí, la, el sorteo de canastas de diciembre siempre lo damos potenciado. Y le agregamos a la canasta, este, la normal, la de todos los meses, le agregamos algunos artículos navideños como sidra, pan dulce, turrones, y además algunas canastas que ya vienen preparadas, que tienen algunos comercios, con todos los, los, los insumos usuales de, de fin de año, y además con eh, colaboraciones que muchas instituciones de Juan La Lacase tienen para los jubilados, con los cuales pensamos llegar a unos 20 regalos que van a sortearse el ¿14 o el 15? 14 o el 15 de, del mes que viene se va a hacer el sorteo. Ya avisaremos oportunamente para que lo difundas. Muy bien, bueno, pues estamos con más eh, acompañantes por aquí. En el caso de Adriana, ¿cómo ha, ha sido la participación? Mucha gente ha venido sí, a traer sí. cupones. Sí, sí, muy buena, muy buena, como todos los meses. Buenísimo. Bueno. Y una vecina por aquí, socia también, ¿cómo se llama? Sí, socia, Liria Villalba. Bueno, acompañando como siempre, lo que se bueno. puede. va a sacar algún numerito? Ah, sí, por supuesto, si me dan permiso. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver cómo estuvo la urna. Analía también. que Ahora le vamos a hacer hablar a mitad del sorteo. Hace la tanda, Analía. Con todas las novedades. Vamos con el primer cupón. ¿Se pegaron la cinta de la caja? Bueno. Vamos a volver y vamos con el primero. Ahí que va a sacar a Analía, Bullón. Roberto Amed, 389-6, el final de su cédula. Roberto Amed. Bueno, felicitaciones Roberto, se lleva el primero. Vamos con el segundo. Aquí. A ver, muy bien. Tapamos el teléfono ahí. Eh, Mari Martínez Beck. Beck. Eh, cédula 3.079.138.8. No Mari Martínez. No, no, no. Y en lo posible taparlo. Vamos con el tercero. A ver a quién le toca la suerte. Juan García. Terminación de cédula 0.62.2. Muy bien, Juan García, entonces, felicitaciones. Vamos con el cuarto. Eh, Blanca Batista, Últimos número de la cédula, 874-8. Muy bien, Blanca Batista, felicitaciones. Vamos con el quinto, ¿no? El quinto premio. Eh, Carmen... ¿Qué dice ahí? Feda. Feola, Feola, Feola ah, sí. sí Carmen Feola. Terminación de cédula 142-0. Muy bien, bueno, Carmen Feola. Van cinco, cinco quedan, quedan tres, ¿no? Sí. Son ocho. No, son ¿Son diez? diez. Son diez. Bueno, no sé si capaz que... Estamos en la mitad y anunciamos alguna novedad. ¿Alguna novedad? ¿Tiene Analia alguna novedad? Si no, seguimos con el sorteo. Igual. Sie siempre tenemos alguna novedad en esta asociación de jubilados. Bueno, primero que nada les decimos que el 2, el viernes 2 de diciembre, va a haber una conmemoración de, por los 15 años de la operación Milagro en este en nuestro país, digamos, 15 años, donde se han operado, operado más de mil personas, sobre todo personas mayores, en, en operaciones de cataratas, y, al y queremos festejar los 15 años, porque realmente ha sido una misión que, como yo siempre le digo, le ha dado luz a aquellos que no podían ver por problemas económicos, porque realmente fue por, era por eso, porque la gente no podía pagar las ventillas. Mucha Entonces, gente sabe que es la Operación Milagro, pero fue un programa que podemos explicarlo un poquito. Ahí está. La Operación Milagro fue un programa que empezó este, eh, eh, llevando, digamos, hablando con la eh, digamos, con la República de Cuba sobre el tema de las operaciones, sobre todo para adultos mayores de cataratas. Al principio, y creo que muchos lo recuerdan, ese convenio que se firma entre las autoridades posibilita, primero, que se fue a, a Cuba las primeras veces a llevar personas a... a este, a operar de cataratas. Pero luego, en una parte de lo que era el Samboa, se, se hace el Hospital de Ojos este, y se trae una brigada de médicos cubanos, que a esta altura han pasado muchas brigadas, porque las brigadas están solamente dos años y vuelven a Cuba. este Se trae una brigada para empezar a trabajar acá con este, este tema de hacer las pesquisas para cataratas y operar se trae el equipamiento que es un regalo de la República de Cuba, el equipamiento que era en ese momento un equipamiento de primera generación que no era común, digamos, que estuviera en todos lados acá. Y se empieza, se habla con el BPS, que en ese momento nuestro representante era el maestro G Gesa Estari, y se dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a pesquisar a la gente? Y Gesa Estari le dice, nosotros tenemos asociaciones en todo el país, usemos las asociaciones de los jubilados, para anotar gente para hacer una gran pesquisa e ir viendo a quienes necesitaban ser operados se esperaba mucho a menos gente de la que realmente se empezó a operar de esto han pasado 15 años han trabajado nuestros médicos uruguayos, han aprendido y trabajan junto con la brigada cubana y se ha hecho casi un hospital especializado en ojos en este, en, lo, en esa ala que se del, del San Juan Colonia tiene mucho que ver con eso porque ese intercambio que se hizo con Cuba implicó también de que se capacitaran, por ejemplo, eh, personas de Cuba en lechería, que fue en la escuela de Nueva Albecia, de, de, de lechería de Nueva alvecia y bueno, además de que el gobierno condonó una deuda también. en... en... En retribución por eso, ¿no? Sí, sí, realmente pasó todo eso y además le sirvió mucho porque el tema de la, de la lechería es un tema importante para Cuba porque el clima eh, no es el más propicio para, para, digamos, para las vacas lecheras. Entonces, eh, se trabajó mucho y nosotros eh, conocimos a gente que vino a, a esas otras en esos otros intercambios. O sea, hubo un intercambio entre las, este, los países de cosas que ellos precisaban y nosotros precisábamos. Cosa que tuve, me parece que la colaboración entre cualquier en cualquier país, digamos, hermano, cualquiera sea, con buena voluntad se pueden conseguir cosas muy buenas para ambos, ¿no? Como, pero en el caso nuestro, la verdad, la operación Milagro. Entonces, ahora que pasaron 15 años, hacemos. En el Paraninfo, una universidad, va a haber, por supuesto, como siempre, algunas palabras de las autoridades, este, digamos, de las autoridades este, universitarias, de las autoridades del de Hospital de Ojos, de, de este, del director actual, este, y además, al final va a haber un espectáculo musical muy lindo, que estoy, estoy segura que a todos nos va a gustar muchísimo, que es este, Washington Carrasco y Cristina Fernández al final de todo esto, que va a ser una, digamos, una parte como siempre protocolar, este, eh, agradeci agradeciendo a esas brigadas, porque hay que pensar que esas brigadas están dos años fuera de su, de su, de su casa, de sus familia, este, y bueno, hacen todo ese esfuerzo, viven ahí en, en unas instalaciones especiales que tienen eh, de, cerca del hospital, este, y eh, es importante porque el BPS es el que firma el convenio, para el, para, con las brigadas, con este, el BPS digamos, el gobierno a través del BPS ¿verdad? Los gobiernos actuantes, esta administración, la anterior, todos han firmado el convenio que todos los años se firma y lo hacen a través del BPS con las autoridades del BPS para continuar esta, esta, esta, esta que ahora también ya se hizo, para continuar justamente esta, esto que es, bueno, ha sido realmente, cuando uno dice que 110.000 personas se han operado, cuando pensábamos en realidad que íbamos a tener tal vez 14 o 15 mil y que no va a parar porque vamos envejeciendo y cada tanto va a haber más personas con problemas de catarate, que es un problema bastante común en la vejez y entonces como yo siempre me dice, cuándo para y no para nunca porque los cuánta que... gente de Colonia y de Juan la casa? se tiene el número, más o menos mira yo no tengo números pero lo puedo conseguir para un... porque tenemos números departamentales en el BPS este y sabemos porque nosotros hicimos acá una pesquisa no una pesquisa no una pequeña reportada que se quiere para a dos personas que operaron acá que este porque íbamos a hacer, dentro del BPS, íbamos a hacer un pequeño este, sketch, un pequeño videíto, digamos, hablando justamente de cómo les había ido a las personas, cómo habían sido tratadas, cómo ha sido su operación, y la verdad que no hemos encontrado hasta el momento a nadie que no ha estado encantada con el trato, con el buen trato, con la rapidez, con que se pudieron quedar allá sin, sin costos, si no podías venirte, y que al otro día te revisan con el hecho de que bueno hay, hay un ómnibus eh, que sale temprano de Tres Cruces que te lleva al Tarapacá al Chambuá porque es lejos en fin se trata digamos se pagan los pasajes de los cuando es de 200, más de 200 kilómetros se le paga el pasaje porque la gente que viene de, de lugares lejos le cuesta mucho todo eso se ha logrado dentro de lo, del BPS verdad dentro de lo que es y, y se ha peleado dentro de lo que es este, la parte de los pasivos, digamos, este, consisto ahora con Ariel, continuamente para que esto con, continúe. Estuvo un tiempo parado durante la pandemia, pero logramos que volvieran las pesquisas a las asociaciones y hemos tenido increíblemente, dentro de las pesquisas que se han hecho, que han sido unas cuantas, muchas, más del 60% de los pesquisados ha tenido que ser este o, o va a ser este eh, operado o, o se le han encontrado problemas, quiere decir que la pandemia también nos hizo mal a, desde todo punto de vista, no solamente por supuesto desde el punto de vista de, de por lo, el motivo de la pandemia para ir este festejo brevemente festejo? se pueden a, anotar en su jupén, no, no anotarse en su el viernes 2 saldremos a la una porque a las tres y media es esto, por lo tanto precisamos dos horas y media para llegar. Así que sé, sí, todos sabemos acá que ese día fue a Uruguay, que tal vez no fue el mejor día elegido, pero bueno, de todas maneras, a todo el que quiera y pueda, me parece que es muy importante estar todos juntos para conmemorar algo tan importante como ha sido para las personas mayores esta operación de catarata llamada Operación milagro. Bueno, y el domingo 11 la fiesta, no sé quién va a hablar un poco de, de la fiesta, detalles ahí, cómo viene preparándose y eso. Zuli, sí. la más bailarina, me parece. Sí, sí, estamos todos muy expectantes por la fiesta, contentos, deseando que llegue. Este, sí, se va a servir el, el, el lunch como estaba estipulado en el, en el librito, en la revistita, en el boletín, perdón. Este, y va a haber un show en vivo, vas, vas a estar tú, Darío, como siempre. Se va a dar, <ríe> finalmente. Se va a dar, este, y ansioso, esperemos que salga todo como realmente esperamos. ¿Cómo tienen que reservar? ¿Cuánto es el costo? Eh, el costo del ticket era de 650, se podía pagar en dos veces, o todo junto el, el, el, antes, en el pago de diciembre. Eh, si hay que llevarse la bebida, porque no va a haber consumición, no va a haber bar, no va a haber... Y hielo sí, que se queden tranquilos, porque ya me han preguntado varios si va a haber hielo, que quieren llevar otra clase de bebida que lleva hielo, bueno, sí, hielo va a haber. Eh, va a ser en el hotel por un tema de la... tamaño, y, por eh, la cantidad de gente. Sí, sí, y porque se va a armar baile, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> este Bueno, y nada más que agregar el servicio de Miriam Arduin, eh, como siempre... Este, espectacular todo, creo. Va a ser pollo arrollado con rusa. Eh, una entrada pr principal, una picada. Eh, el plato principal va a ser ens arrollado con rusa, con ensalada rusa y el postre, postre hecha Muy bien. Bueno, vamos a continuar con los próximos eh, cinco, ¿no? Sí. Cabe destacar que eh, era hasta hoy... Hoy 29 el plazo para la reserva aunque sea porque ya había que dar este, el informe de cuántas personas muy bien María Mirella Maneiro 049-5 María Mirella Maneiro muy bien María Manero, María Mirella felicitaciones vamos con la cómo era el nombre de la señora eh, Liria Villalba. Liria, Liria. Chichita. Chichita. Alias Chichita. Oh, muy bien, a ver la, la voz de Chichita el próximo. Eh, Delia Delgado. Eh, terminación de la cédula 4699. Bueno, Delia, felicitaciones también. Vamos con el número 7. Mónica Rodríguez, me parece, ¿no? Miriam Rodríguez. Terminación de la cédula eh, 541-7. Miriam Rodríguez. Miriam, felicitaciones. Número 9. Son 10 canastas de comestibles con productos básicos. Sara Oviedo. Eh, último número de la cédula 051-3. Sara. Obvio. Muy bien. Felicitaciones, Sara. Y ahora el número... El número 10, ¿no? no. Ah, ya están todos. todos. el 9 o el 10? parece que es el 9? El 9, falta uno. Ah, me parecía así. Bueno, vamos con el último. Ahí da Rocha. El último de la cédula, 409 5 Teléfono 3642. No, no, teléfono no. Ah, <ríe> bueno, Aida. ¿Aida? ¿Aida, Rocha, sí. Aida Rocha, felicitaciones. Vamos con, con todos lo, los números. Eh. ¿Los repetimos? Sí, el nombre nomás. Bien. Eh, Roberto Amel, María Martínez Beus, Juan García Vedar, Blanca Batista, Carmen Feola, María Mirella Maneiro. Delia Delgado, Miriam Rodríguez, Sara Oviedo y Aida Rocha. Muy bien, ahí están todos los ganadores. Entonces, bueno, felicitaciones a todos y bueno, nos despedimos ahí con, despedimos con todo el gracias. grupo acá. Nos en la próxima, eh, bueno, gracias. Ah, no, en la fiesta primero. El próximo, el próximo sorteo. El 14 o 15 vamos a confirmar Muy bien. Este y nos vemos en la fiesta.